Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo crear el efecto espejo o también conocido como caleidoscópico, así como estarás viendo aquí en pantalla. Y además te va a enseñar a crear un segundo efecto sorpresa. Espero lo disfrutes mucho. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y el primer efecto que te voy a enseñar es el efecto espejo. Entonces para esto es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestras dos flechitas y nos vamos aquí a la pestaña que dice efectos. Estando allí escribimos la palabra espejo y lo que hacemos es seleccionar ese efecto. Lo arrastramos a nuestro video de esta manera, seleccionamos nuestro video y nos vamos aquí a donde dice controles de efectos. Estando allí seleccionamos el efecto y desplegamos el menú de ese efecto. Este efecto tiene dos propiedades que podemos manejar, el centro del reflejo y el ángulo. Entonces para manipular el centro lo seleccionamos y movemos este circulito que es el centro. Entonces por ejemplo lo ponemos aquí. Ahora le ponemos un ejemplo, entonces ponemos 60 grados y volvemos a mover nuestro centro del reflejo así súper sencillo para que afecte en esta esquina el efecto. Si queremos que afecte en muchas más partes o repetir el efecto lo único que hacemos es seleccionar el efecto dar control C y dar control V pero desplegamos el menú y modificamos el ángulo, por ejemplo a 120 para que afecte en la otra esquina desplazamos el centro y como verás ya afectó en la otra esquina, pero espera no te vayas, el segundo efecto que te voy a enseñar el día de hoy es a como voltear un video de manera horizontal entonces para eso nos vamos a nuestro segundo video de ejemplo lo seleccionamos y aquí borramos esta palabra escribimos 3D y aquí nos aparece una opción que se llama 3D básico que está dentro de la carpeta perspectiva seleccionamos el efecto y lo arrastramos a nuestro video estando allí nos vamos a la opción que dice girar y le ponemos en 180 grados y como eras, logramos nuestro segundo efecto súper rápido. Muchísimas gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando más videos que sé que te van a ayudar bastante. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí te invito a pasar por el canal y ver más videos que están relacionados con todo lo audiovisual. Gracias por ver el video.